Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a preparar nuestros corazones para celebrar dignamente... Esta Eucaristía, delante de la presencia de Dios, reconocemos nuestras faltas, invocamos su misericordia. Tú, Jesús, que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que te has desposado con tu Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que en el río Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como hijo tuyo, muy amado, cuando era bautizado en el río Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad.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 Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni le hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá, ni se desalentará. Hasta implantar el derecho en la tierra y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. El, el Señor, Señor bendice, bendice a su, a su pueblo, pueblo con, con la, la paz. paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno, en su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey Eterno. El, El señor, señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo verdaderamente comprendo que dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo lo que lo teme y practica la justicia es agradable a él él envió su palabra al pueblo de israel anunciándole la buena noticia de la paz por medio de jesucristo que es el señor de todos ustedes ya saben que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.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 Y se oyó una voz del Cielo que decía, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, estamos celebrando el bautismo de Jesús y a su vez también en este domingo, que es muy importante, estamos culminando lo que le llamamos litúrgicamente el tiempo de Navidad. En este domingo culmina, termina este tiempo en el que hemos estado celebrando todos esos misterios de Jesús desde su nacimiento, la adoración de los magos, todo lo que comprende la vida oculta de Jesús, que le llamamos vida oculta no porque Jesús se haya escondido sino porque pasó desapercibido delante de los demás, como dice la palabra crecía en sabiduría, crecía en gracia y hoy con este acontecimiento que es el bautismo, su bautismo que escuchamos el relato en el Evangelio, culminamos este tiempo y se abre un tiempo nuevo, lo que llamamos el tiempo, <coughs> perdón, lo que llamamos el tiempo durante el año en el que sí vemos toda la vida pública de Jesús, el ministerio público de Jesús, Jesús recorriendo las ciudades, los pueblos, Jesús predicando, anunciando la palabra, sanando, liberando y todo lo que sabemos que Jesús hacía. Hoy tenemos una palabra muy importante en este evangelio, en esta manifestación que se da cuando Jesús está siendo bautizado, que es la palabra del Padre. Este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Hoy en este domingo nos podemos quedar con este versículo, dejar resonar esta palabra en nosotros. Este es mi Hijo muy querido. Y así podemos volver a ser presente todo lo que vivimos, todo lo que celebramos en esta Navidad desde este versículo. Ese niño que nació, que nos fue dado, el Hijo de María, ese niño es el Hijo muy querido del Padre. Este niño que nos ha nacido, que nos fue regalado, es el Hijo querido del Padre que se hizo nuestro hermano y que también así nos comparte a nosotros esta misma experiencia del bautismo. Es el Hijo muy querido del Padre, es el Hijo amado, es el amado aquel que se nos regala, que se nos da, el mismo que va a morir en la cruz para salvarnos. Así que te invito hoy a dejar resonar esta palabra a poder valorar, agradecer y recibir a Jesús. Recibir a Jesús como el Hijo amado que se nos da, que se nos regala, que viene a nuestro encuentro. Que así sea. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra,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 para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.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 para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Sí,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 para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe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 Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó.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 Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.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 te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Yo soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno lleva Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero, como todos los demás. Oremos dando gracias a Dios. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.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 El Señor esté con ustedes y, con tu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias, gracias a Dios. Amén.